Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan. Eh, les damos la bienvenida, le doy la bienvenida a la doctora Dora. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, voy a proceder, a proceder a leer su semblanza eh, para que usted pueda eh, dar su ponencia. Es profesora e investigadora de tiempo completo adscrita al programa de bioingeniería y a la maestría y doctorado en ciencias e ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó una maestría en ciencias en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo un doctorado en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente la doctora Flores es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2008 y tiene reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública de perfil deseable para profesores de tiempo completo. Además, encabeza el Grupo de Investigación de Bionano bio Ingeniería, cuerpo académico consolidado y reconocido por la SEPA. Recientemente la doctora Flores formó parte de la mesa directiva en 2018 y 2019 de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, SOMIB, como secretaria y ha sido coordinada coordinadora del simposio de modelado y simulación de sistemas biológicos, bioinformática, biología computacional del Comité Científico para el Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica 2019. Además, es miembro del comité editorial de la revista mexicana de ingeniería biomédica. Ha dirigido casi una veintena de estudiantes de licenciatura y posgrado con sus proyectos de tesis. Cuenta con trabajos presentados en más de 20 congresos nacionales e internacionales, y más de 30 artículos publicados en revistas indizadas, incluyendo los temas de inteligencia artificial aplicada en sistemas biológicos, simulación de sistemas complejos, biología computacional, sistemas basados en agentes, entre otros. En 2019 fue beneficiada con la beca Fulbright García Robles para llevar a cabo un proyecto de investigación en la University of California, Irving. Bueno, pues, doctora, le doy la palabra. Muchas gracias. Eh, estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí con ustedes el día de hoy eh, para compartirles una, una plática que he titulado Machine Learning en Bioingeniería. Eh, agradezco la invitación a través de Facebook este, de Alejandra Cardoso, eh, estudiante de, de, de ingeniería en sistemas biomédicos y pues agradezco a todos ustedes eh, este, por la organización, por todo este trabajo de alumnos entusiastas que a mí me encanta este, poder compartirles eh, lo que hacemos en este lado de, de, del norte de México. Ese, este, la carrera en la que yo estoy dando clases ahora es bioingeniería, por eso es que le, le, le, le llamé a la plática en bioingeniería. Sin embargo, bueno, tenemos, al igual que con los ingenieros biomédicos, tenemos eh, muchas áreas en común, muchas materias en común. Entonces, eh, una vez más, gracias por la invitación y vamos a, a, a dar inicio a esta pequeña plática. Bueno, eh, como les mencionaba, eh, vamos a ver un poquito lo que es bioingeniería acá en la UABC. Ah, y la definimos, a la, a la bioingeniería la definimos como, me voy a permitir apagar la cámara para evitar un poquito el, el, el problema de, de la conexión. Permítame un segundo, okay. bueno, vamos, parece que no lo puedo apagar, vamos a, vamos a continuar. Entonces, este, la bioingeniería pues es una, es una carrera, es un área en donde estamos incluyendo eh, algunas áreas como lo menciona aquí el texto, eh, la física, la química, las matemáticas, computación, ingeniería, herramientas eh, biotecnológicas, todo esto para qué? Bueno, para analizar y comprender la estructura de los seres vivos, su relación con el entorno y también dar eh, solución a problemas del área eh, médica, salud, biología, entre otros. Entonces, eh, ¿qué hace un ingeniero o una bioingeniera eh, particularmente? Seguramente vamos, vamos a, a coincidir, como les mencionaba eh, anteriormente. Bueno, eh, se dedica, por ejemplo, al diseño y estudio de aparatos de uso biomédico. También hace gestión y acondicionamiento de centros hospitalarios y de salud. Además, diseña e implementa procesos biotecnológicos, así como eh, el diseño de biocatalizadores y biomateriales, administración de bioempresas, entre otros. Me gustaría eh, comentarles, por ejemplo, presentarles en este momento el, el plan de estudios que es de bioingeniería en, en UABC podemos ver que tenemos tres etapas, por ejemplo la etapa básica es donde, donde los estudiantes ven eh, prácticamente matemáticas, física y algunas materias de, de, de investigación, sobre todo eh, irse enfocando al, al, al, a, la, a la parte disciplinaria en donde ya van a ver eh, algunas materias, por ejemplo, de eh, bioelectrónica, bioquímica, biomateriales eh, fisiología y algunas optativas aquí en, en, en la parte de la etapa disciplinaria de nuestro plan de estudios tenemos, eh, empezamos a ver optativas y aquí es donde me gustaría comentarles que eh, es donde podemos empezar a trabajar con eh, temas de, de inteligencia artificial, machine learning o deep learning inclusive, entonces desde, desde que están estudiando el cuarto, quinto semestre, pueden empezar a interconectar la bioingeniería con la, los temas de inteligencia artificial. Cuando están en séptimo y octavo semestre, pues ahí estamos hablando prácticamente de eh, eh, la mayoría de materias optativas y en la lista, bueno, podemos elegir, eh, como les mencionaba, materias más enfocadas al, al, al, a la aplicación de, en, en, el, en los sistemas biológicos o, o biomédicos entonces aquí es donde eh, yo empiezo digamos a trabajar eh, con, con, con los estudiantes que al final deciden hacer una tesis eh, a partir de quinto o sexto semestre empezamos a definir los los temas de investigación y bueno cuando están concluyendo su, su carrera están concluyendo también prácticamente su tesis aquí eh, no son materias obligatorias, obviamente, porque el programa educativo pues, es eh, bioingeniería. Sí se ven algunas materias, eh, este, digamos, básicas de programación, pero no se ven este, de manera obligatoria los temas de, de inteligencia artificial, que a mí me parece que es una oportunidad eh, muy buena el poder este, intercambiar o, o, o combinar estos, estas dos grandes áreas. Aunque, a, aunque ahorita el tema de inteligencia artificial a nivel mundial pues es, es, es muy importante y está siendo muy eh, estudiado por, por mucha gente, eh, es una oportunidad para, para nosotros los, los eh, mexicanos, sobre todo los estudiantes eh, que, que, que, que están en esas carreras, eh, poder combinar estas, estas herramientas para que puedan mm, llevar a cabo investigación de muy alto nivel. Este, en, cuando, cuando están estudiando, incluso la, la licenciatura. Bueno, ahora voy a cambiar este, a, a, a la segunda parte del tema, que pues es obviamente la, la inteligencia artificial de manera general. Eh, pues cada vez, cada vez más, eh, más personas están adentrándose en este, en este mundo de la inteligencia artificial, y últimamente, o en los últimos 10 años, por ejemplo, se ha manifestado el hecho de que los datos que se generan al, a, a, eh, alrededor del mundo es el nuevo petróleo. Es decir, es un tesoro que, que podemos tratarlos, eh, esos datos, con algunas herramientas de, de inteligencia artificial. ¿Para qué? Bueno, pues para, para tomar mejores decisiones, basadas esas decisiones en eh, en los datos que se generan en, en los experimentos que se llevan a cabo en laboratorios o lo que simplemente ocurre en el mundo y que se puede medir y entonces podemos generar modelos y podemos hacer simulaciones y podemos tomar mejores decisiones. ¿En, en dónde? Prácticamente en todos los ámbitos de, de, de la vida diaria, ¿no? En la medicina, en la, en la economía, en, en, en, en lo social, prácticamente en, en todo pudiéramos eh, llevar a cabo ese tipo de, de modelado utilizando técnicas de la inteligencia artificial bueno entonces dado que voy a, voy a manejar algunos conceptos de la inteligencia artificial como machine learning o deep learning me gustaría eh, eh, eh, decirles brevemente qué significa cada, cada uno de estos conceptos bueno de manera general, como vemos en el círculo este, más eh, grande, la inteligencia artificial es el conjunto de algoritmos desarrollados e implementados en una computadora. ¿Para qué? Bueno, estamos emulando o simulando la inteligencia humana. Eh, las computadoras en general, pues, llevan a cabo ciertas tareas o ciertos procesos. ¿Para qué? Para aprender, razonar y autocorregirse. Y luego nos dan un resultado. Dentro de la inteligencia artificial, más o menos por ahí en los 80s empezó el, el, el término o el concepto de Machine Learning o eh, aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. Es un tipo de aprendizaje que provee a la computadora eh, información de manera automática y luego eh, hace mejoras a los algoritmos o a, o a este aprendizaje para que dé un, un mejor resultado. Alrededor del 2010, no hace mucho, más o menos 10 años, eh, empezamos a escuchar el concepto de Deep Learning o aprendizaje profundo. Y tiene que ver un poquito con los algoritmos que se utilizan aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, redes neuronales artificiales en donde cada vez son, eh, contienen más capas eh, interconectadas y entonces le llamamos este aprendizaje profundo, porque son demasiadas capas que, que, que, está, eh, utiliza, que utilizan los algoritmos para eh, entrenar y luego generar eh, información en, en resultado. Entonces, este tipo de aprendizaje va más allá de los, de los datos estructurados o no estructurados incluso, y regularmente, pues, eh, utiliza las, las redes neuronales artificiales para desarrollar estos algoritmos y hacer una predicción o clasificación, dependiendo qué, qué es lo que queramos nosotros resolver. Muy bien. Entonces, eh, esta caricatura que les muestro aquí es un, una forma o es el modelo que, que utilizamos para construir... Eh, este, dado un conjunto de datos, estamos construyendo un modelo. Si lo vemos de una manera simplista o simplificada, podríamos decir, por ejemplo, que si estamos desarrollando algún experimento en el laboratorio y cambiamos la concentración de, algo, de, de nuestra variable de interés, entonces estamos observando, por ejemplo, en un espacio de dos dimensiones, valores. Y estos valores los podemos graficar en el espacio y tenemos por ejemplo, una, una curva de calibración. Bueno, esa curva de calibración le vamos a llamar modelo y luego vamos a ver qué tan buen modelo es esa curva o esa recta que estamos generando a partir de datos. Eh, después, pudiéramos, sin tener que hacer el, el experimento o la medición en el laboratorio, pudiéramos decir eh, cuál sería el valor aproximado de un nuevo dato no entonces aquí es lo mismo nada más que no estamos hablando de espacios de dos dimensiones sino de espacios de n dimensiones no entonces dado que es prácticamente imposible ver todas esas eh, variables que son independientes y poder generar un modelo bueno para eso existe justamente este tipo de, de técnicas tenemos nuestros datos iniciales hacemos una limpia un este un curado también eh, definimos cuáles son las variables que son más importantes o las que nos sirven más para nuestro modelo. Y para esto, bueno, existen algunas, algunas técnicas este, eh, importantes que ya han sido muy estudiadas y que podemos utilizar, ¿no? PCA, SOM, eh, entre otras. Una vez que tenemos eh, nuestros datos, digamos, curados, entonces vamos a proceder a separar una porción de esos datos para crear nuestro modelo y la otra porción la vamos a utilizar para probar nuestro modelo. Entonces, bueno, aquí, aquí se ven dos, eh, dos bases de datos, una en color verde y otra en color azul, en donde están ya separadas eh, entre el 80 y 20 por ciento esos datos. ¿no? Esos porcentajes pueden ser diferentes eh, dependiendo qué es lo que, se, lo que estemos utilizando. Incluso, en algunas ocasiones este tipo de, de de separación se hace en tres grupos, no? Este, para el entrenamiento, para la prueba y para la validación. Una vez que, que, que tenemos ya separados nuestros datos, entonces vamos a medir qué tan bueno qué tan bueno es eh, nuestro nuestro modelo. Y para eso bueno también tenemos algunas otras eh, variables que nos van a permitir medir ese, ese, ese modelo, ¿no? Entre ellas podemos escuchar especificidad, sensitividad, accuracy, R cuadrada, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué tan es nuestro modelo? Bueno, esas son las variables que nos van a permitir eh, saberlo. Así como en una, en una recta, por ejemplo, que eh, vemos un R cuadrada igual a .95, bueno, ese es muy buen modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy cercano a Ahora, eh, aquí les muestro una, una, una imagen en donde podemos ver lo que podemos hacer con inteligencia artificial de manera general. ¿no? Eh, entre ellos, por ejemplo, el mejoramiento en el diagnóstico médico basado en cientos de parámetros, como les mencionaba hace un momento. La prescripción de tratamientos y a veces es mejor mejor eh, este, estos, eh, estas prescripciones este, que los propios humanos. Pero bueno, eh, a veces nada más se utiliza para, para apoyar al diagnóstico o para apoyar a, a los, a los este, eh, profesionales de la salud. Pueden eh, monitorear también eh, las variables de salud, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos estos, estos eh, relojes que, que nos van midiendo cuántos pasos eh, hacemos en el día, o incluso el celular, ¿no? También. Eh, podemos utilizar uh, Deep Learning para la creación de conexiones cerebrales, ¿sí? eh, también para crear dispositivos médicos, pero no solamente dispositivos médicos, sino que sean exclusivos para un paciente, que se adapten a la necesidad propia de un solo paciente, y eso, eso es, es, es un logro muy, muy importante. También podemos utilizar a... a Deep learning para la generación de nuevas ideas, desarrollar experimentos, incluso incluso para escribir artículos científicos, sin necesidad de que una persona esté haciéndolo. Entonces, eh, en todas las áreas existen eh, estas técnicas de deep learning. Hablando un poquito de las inversiones, de las inversiones a nivel mundial que las empresas han estado eh, este, haciendo en los últimos años, en, en eh, aquí les muestro eh, la, la um, se espera que el tamaño del mercado global en, en inteligencia artificial aumente 10 veces de lo que se invirtió en el 2018 es decir estábamos hablando de 20 mil millones de dólares en el 2018 se espera que haya 200 mil millones como como inversión para el 2026 entonces bueno de acuerdo a esta a esta fuente no entonces estamos hablando realmente de quien de que la, las personas que, que sean expertas en estas áreas sobre todo aplicadas al área biomédica o al área de bioingeniería o al área de sistemas biomédicos todo esto significa que los que se dediquen van a tener un ingreso muy importante. En esta, en esta siguiente gráfica pueden ver los salarios promedio de un ingeniero en Machine Learning, por ejemplo, que, son, que están muy, muy por encima de, de los eh, salarios promedios de ingenieros en otras, en otras áreas, ¿no? Entonces, si, si, si imaginamos... Eh, que tienen el conocimiento del área biomédica o del área de ingeniería y además conocen de las herramientas de Machine Learning o de Deep Learning, bueno, estos sueldos pueden ir mucho más arriba. Y aparte compiten con eh, otros ingenieros alrededor del mundo. Entonces es, es importante este, conocer esta información para, bueno, para que les motive un poquito más a, a, a adentrarse en estas, en estas áreas, ¿no? Algunas de las, de las empresas que más han invertido en, en, en, en estos temas, pues los pueden ver aquí. En realidad son muchísimas más, muchísimas, pero bueno, estos son creo que las, las principales uh, o, lo, o las líderes que han invertido más en este tipo de, de, de técnicas, ¿no? Bueno, Apple, Google, Microsoft, Amazon, etc. Vamos ahora a, a, a ver algunos ejemplos eh, del uso de Machine Learning o de Deep Learning o de técnicas muy específicas en, en la bioingeniería. Aquí les muestro, por ejemplo, un sistema que se llama Isabel, que utiliza el procesamiento del lenguaje natural para dar diagnóstico. Si nosotros entramos a esta página, vamos a ver un formulario en donde prácticamente estás hablando con un médico. Claro, es en el idioma inglés, estás escribiendo tus síntomas, y puedes, eh, eh, la, la plataforma te puede dar un diagnóstico. Obviamente, está, esta base de datos está alimentada de, muchísimo, de muchísimos diagnósticos que, que alrededor del mundo muchos médicos ya, lo, ya, ya dieron, basándose en eh, muchos pacientes, obviamente. Pero eh, no, no se puede, eh, digamos que este es un apoyo no, no es posible este, tomarlo como, como verdad absoluta porque, bueno, este, este, esta plataforma no te va a dar una receta en donde diga, este, ve a la farmacia y surte esto, ¿no? Es, es, es como mostrar la herramienta para que los usuarios puedan ver que detrás de todo esto, pues, hay eh, inteligencia artificial, ¿no? Recientemente, eh, en, este en este mismo sistema, incluyeron eh, Machine Learning, ¿no? Machine Learning para determinar, basado en los síntomas, eh, la enfermedad de la COVID-19. ¿no? Entonces, es, es realmente impresionante que en todas partes de nuestra vida rutinaria están la, las técnicas de Deep Learning y este, pues, prácticamente no nos damos cuenta. Miren, aquí les muestro, por ejemplo, algunas imágenes que, que, que eh, están publicadas en este artículo, en donde, eh, ay, no leer aquí, en donde este, podemos ver, por ejemplo, aquí clasificación de una mastografía, ¿no? eh, la segmentación de lesiones en el cerebro, la detección de fugas en la segmentación de, de árboles, eh, clasificación de retinopatía diabética. Eh, segmentación de próstata, clasificación de ganglios, detección de metástasis de cáncer de mama, clasificación de lesiones cutáneas, ¿no? Todo esto lo hacen algoritmos de la inteligencia artificial. Supresión ósea de, la, de última generación en radiografías y, bueno. Eh, un ejemplo eh, que me gusta mucho es esta colaboración entre diferentes eh, expertos de la salud y diferentes expertos en el área de computación. Eh, este, este sistema trata de, de, de bueno, primero el, el paciente asiste a, a, su, a su revisión, digamos, normal, ¿no? Con, con el especialista. Luego, eh, de dar información, por ejemplo, eh, demográfica o los datos clínicos, eh, se van a una red, a, una, a, una, a la nube, digamos, esta información, se procesa, se almacenan todas esas imágenes de, de, de, de bueno, de, el, el problema a resolver aquí es las, eh, predecir un problema de cataratas eh, congénitas. no Entonces, si se puede determinar a, a tiempo y, y poder hacer una cirugía a tiempo antes de que el paciente tenga problemas mayores por cataratas, entonces... Eh, este sistema es, es, es lo, que, lo que hace, pero todo está conectado a través de eh, la nube. ¿no? Entonces, eh, va el, el paciente, se hace una revisión, digamos, rutinaria, se toma su información, el, el experto lo, lo, lo revisa, pero a la, a la misma vez eh, se, está corriendo, se, se están corriendo algoritmos en donde se está identificando y comparando la nueva información con imágenes de pacientes que ya tuvieron cataratas y que fueron, eh, este, pasaron por una cirugía. Entonces, este tipo de, de, de información no lo tiene que hacer el, el, el médico. Una vez que el, el propio sistema le dice al, al médico, eh, eh, aquí hay una posibilidad de, de, de cataratas, entonces se analiza y le envía al, al paciente que, bueno, hay que revisar, hay que ver más detalles porque probablemente tenga un problema de cataratas y puede ser eh, probablemente una cirugía. Entonces, es, este sistema es, está muy completo y es, digamos, a nivel macro. También eh, existen algunas, perdón, existen algunas este, aplicaciones en donde estamos hablando a nivel celular, ¿sí?, un micronivel o este, un nivel más detallado, más pequeñito. ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos líneas celulares eh, en donde si vemos la imagen de contraste eh, será difícil identificar las células. Sin embargo, utilizando algunos algoritmos de Deep Learning podemos segmentar esas células y es mucho más fácil eh, observarlas. perdón Después tenemos eh, otra, otra imagen en donde el experto lleva a cabo el Grand truth, eso significa que hace la segmentación de manera manual y tenemos dos líneas celulares, eh, en la gráfica final o en, o en la imagen este de... De la derecha, más, más abajo a la derecha, ahí tenemos la predicción de esas líneas celulares de acuerdo a los colores, ¿no? Entonces, esto lo hace un, un, un algoritmo de tiempo un, un siguiente ejemplo también en el área de, de biomedicina es cuando se segmenta, eh, en este caso estamos hablando de EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El, el, la columna en color azul es de un experto en, eh, que llevó a cabo la segmentación de manera manual. La siguiente columna se refiere a un algoritmo que hizo la propia segmentación. Sin embargo, podemos observar algunos hoyos ¿no? en, en, en dentro del color rojo, podemos observar algunas, algunas este, secciones que no, que no se hizo de manera correcta esa segmentación, no identificó de manera correcta el problema pero en la última columna se puede observar que prácticamente es la misma segmentación de acuerdo a la columna en azul. ¿Por qué? Porque los algoritmos van aprendiendo, van modificando y entonces eh, al final hacen eh, prácticamente la, la misma segmentación que lo hubiera hecho un experto de manera manual. Eh, aquí podemos ver un ejemplo muy muy parecido, pero aquí estamos hablando de cáncer de pulmón. ¿sí? La primera columna es manual, la segunda es un algoritmo y la, ter la tercera columna es el algoritmo mejorado, ¿no? Entonces aquí es prácticamente lo mismo. Un siguiente ejemplo que me parece muy eh, importante es eh, aquí Deep Learning, al al es, eh, algoritmos basados en Deep Learning, localizan e identifican pólipos en tiempo real. En tiempo real, eh, aquí por ejemplo se tuvieron más de 8.000 imágenes de colonoscopía que contenían más de 4.000 pólipos únicos. Entonces la red, aquí se, se desarrolló una red neuronal convolucional en donde identificó con una precisión más allá del 96% eh, y con un área bajo la curva este, de 0.99 esos, esos pólipos, pero además es en tiempo real. Eso, eso, por ejemplo, eso apoya, ayuda a que el experto, una vez que el, el, el, eh, está, está pasando la cámara a través, a través de la colonoscopia, identifique esos y los pueda eliminar en tiempo real automáticamente. Miren, aquí les muestro un, una parte de, de, de esto que les, que les comento. Es un video en donde se, se puede observar, espero que puedan ver el video, donde se puede observar justamente esto, ¿no? Están eh, encontrando a través de la de, la, de los algoritmos, ¿eh? Está, la cámara va, va recorriendo y este recuadro verde lo que hace es identificar esos pólipos y el, y el, y el cirujano en ese mismo momento puede ir removiéndolos. Entonces, es, es impresionante pues cómo es que podemos utilizar estas técnicas de Deep Learning para apoyar, en este caso, a eh, aplicaciones en tiempo real, ¿no? Bueno, es, es, este, es muy temprano para esto, ¿no? Ok. Eh, un siguiente ejemplo es la clasificación de... De cáncer, ¿no? De, de los estadios de, de, de cáncer aquí estamos viendo eh, un nuevo sistema de clasificación automática desarrollado este, en donde identifica el tumor y lo clasifica, ¿no? Hay, hay diferentes categorías, aquí lo, aquí lo podemos observar. Este, están basados en imágenes de ultrasonido y eh, identifica la categoría de, de, de, del cáncer, ¿no? Algunos ejemplos que, bueno, este, yo creo que no podemos dejar de lado es eh, lo que estamos viendo justamente. En la pandemia, la enfermedad de la COVID-19, eh, utilizando algunas herramientas o técnicas de machine learning o deep learning para predecir, para predecir el número de contagios diarios, el número de muertes diarias eh, desafortunadamente este, que, están, que están ocurriendo alrededor del mundo. Bueno, aquí les muestro este, una gráfica que, no, que nos indica el número de infectados eh, diario, ¿no?, en los Estados Unidos, pero bueno, ustedes pudieran observar también en diferentes partes de, del mundo. Está México, sin embargo, el día de ayer estaba observando que ya no le van a dar seguimiento a, a, a varios países, dado este, la información que es difícil de interpretar, ¿no? Entonces, bueno, es un, es un proyecto de Estados Unidos y entonces al, al, al país que sí le van a dar seguimiento a ese tipo de, de proyecciones, este, pues es en Estados Unidos, ¿no? Miren, aquí por ejemplo, hice un ejercicio muy sencillo en donde busqué, bueno, capturé estas cuatro palabras. Eh, ¿Qué se está haciendo para, para la COVID-19? ¿Qué se está haciendo eh, utilizando Machine Learning o Deep Learning o inteligencia artificial, lo que sea? Entonces, hay muchísimos resultados. Ahorita estamos viviendo, yo creo que la época donde todas esas técnicas eh, aplicadas a la, la COVID-19 o a los SARS-CoV-2 eh, es, es impresionante, es, es, es maravilloso que, que se esté haciendo esto. Todo es en línea, todo es con computadoras, entonces es, es muy bueno. Eh, un ejemplo más eh, de, de la COVID-19 es imágenes en donde identifican si es neumonía si es COVID-19 o si es eh, una persona sana, ¿no? A través de eh, rayos X. Y bueno, ahí también detrás de todo esto están las técnicas de deep learning. Una más es, eh, acaba de salir hace, no sé, dos, tres semanas. Eh, a través de, de, del teléfono en donde ya está precargado eh, el, el programa, los algoritmos, eh, el paciente registra la tos, ¿no? Tos en, en, en frente del, del, del teléfono. Este se conecta a una base de datos en donde compara ese sonido y determina si tiene o no COVID-19. Este, a pesar de que no tengan síntomas, ¿no? Entonces, esta es una aplicación, otra vez, este, útil, fabulosa, donde estamos utilizando... Inteligencia Artificial, ¿no? Tiene una, una sensi sensitividad del 98.5% 94.2% eh, de especificidad. Claro que, que todo esto se hizo a través de este, las pruebas confirmatorias, ¿no? De PCR y el, la tasa de detección para los asintomáticos fue del 100%, ¿no? Esto es, es, me parece a mí este, maravilloso. Eh, les voy a presentar algunos proyectos en los que, en lo que, es, en los que estoy trabajando con eh, eh, alumnos de, de maestría, de doctorado, incluso de ingeniería, en colaboración con algunos otros colegas. Miren, por ejemplo aquí, él es Carlos Cabrera, eh, es mi estudiante de doctorado, ya prácticamente está este, esperando fecha para, para presentar su tema, su tema de tesis. Él utilizó métodos de deep learning para darle seguimiento a, lo, a, a nanocargadores, es decir, nanopartículas cargadas con, con fármacos y su validación in vitro. Entonces aquí tenemos una, una imagen de las nanopartículas. Estamos hablando de, en el orden de los 50 nanómetros. Desarrolló una red neuronal convolucional y luego predice este, o identifica estas nanopartículas, ¿no? ¿Cuáles son? Unas están encima de otras, cuáles tienen eh, los tamaños, etc. Entonces, ese es, su, ese es su trabajo de, de tesis de doctorado. Eh, otro, Carlos, Carlos Castro, él es mi estudiante de, también de doctorado. Él, él es bioingeniero de formación. Y él está analizando eh, cómo es que se regenera el sistema nervioso central de la sanguijuela iru, iru, irudo medicinal. Es siempre una cosa de trabajo de este, decirlo. Y también está usando técnicas de learning Aquí tenemos imágenes de este tipo. Y bueno, con las redes estamos identificando cómo es que se va regenerando este, el sistema nervioso central de, la, de, esta, de esta especie, ¿no? Um, en colaboración con la doctora Raquel Muñiz, que ella, ella es del área de, de biomédica, eh, él es Ricardo Perea, estudiante de doctorado, él es médico de formación y lo que estamos trabajando con él, bueno, vamos a empezar a trabajar, está en su primer semestre de, de doctorado, eh, la identificación y predicción de, de la farmacoresistencia en genomas completos de tuberculosis, usando también métodos de machine learning. Y él es Miguel Ángel Guerrero, él está en la maestría y él es bioingeniero también de formación. Y con él vamos a utilizar este, rayos X, radiografías de tórax y perfiles clínicos para eh, apoyar el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, bueno, que aquí en, en Baja California el, el, el tema de tuberculosis es un problema muy, muy serio. Bueno, estamos aportando ahí. Y ella, ella es Julia Duarte, ella es estudiante de bioingeniería, está en su último semestre y en colaboración con la doctora Michelle Digman de la Universidad de California, Irvine eh, estamos haciendo un modelo este, muy bonito también de redes neuronales convolucionales para predicción de la viabilidad de embriones a partir de imágenes de microscopía eh, FLIM. Este, y bueno, ella, ella está trabajando este, pues, de imágenes como estas, ¿no? donde estamos hablando de... Nivel celular de embriones. Entonces definimos a través de estas redes eh, si es viable o no este, un, un, un embrión. Y bueno, con esto concluyo mi, mi plática. Espero que haya sido de su interés. Les comento, bueno, aunque ya les, les, les comentaron al principio, formo parte de un eh, grupo de investigación, el cual llamamos BioNanoingeniería. Y bueno, somos un grupo de profesores que somos también de varias áreas y este, pues cualquier duda que tengan al respecto, con todo gusto puedo responder. Ok, gracias por su penencia, muy muy interesante. Eh, voy a proceder a leer las preguntas. La primera es, ¿qué opciones de posgrado o diplomados en la inteligencia artificial aplicada a la medicina nos recomienda en México y en el mundo? Bueno, pues yo les puedo este, en primer lugar eh, recomendar que vengan a estudiar aguas Ensenada, ¿no? Conmigo, por supuesto. <risa> eh, aquí tenemos, eh, de manera general, es, es la maestría, la maestría en ciencias. Eh, sin embargo, bueno, eh, como les mencionaba, alrededor del mundo existe, eh, la, la, por ejemplo, ingeniería en machine learning o in, ingeniería en inteligencia artificial o maestría en ciencia de datos, también eso, eso, eso este, es, es posible. Eh, como, como tal, a, a, a nivel internacional, bueno, yo creo que ahorita está la posibilidad de de en línea. Y eso es, eso es una gran ventaja. Yo creo que es una de las ventajas que nos está dejando la, la, la pandemia, ¿no? Que, por ejemplo, es este mismo evento, ¿no? Lo podemos llevar a cabo a través de, de, la, de la Internet. Entonces, todo lo que tenga que ver con ciencia de datos, inteligencia artificial, big data, eh, visión por computadora, eh, Creo que eso, eso podría hacerse eh, desde la comodidad de su hogar, ¿no? Ahorita las mejores universidades a nivel mundial ofrecen este tipo de, de, de posgrados, ese tipo de, de, incluso de materias, solamente cursos aislados y luego puedes completar tu, tu grado. Y todo se hace a través de, de, de las plataformas que tenemos, este, por ejemplo, en EDX, en Coursera, hay muchísimas... Y bueno, es, es, una, es una tendencia, ¿no? Ya nos dimos cuenta que es, que es posible llevar a cabo esta educación a distancia de manera masiva y yo creo que debemos aprovecharlo, ¿no? Sin tener que ir de, de casa o salir de casa. Ok, muchas gracias. Eh, voy a proceder a leer la siguiente pregunta. Es, como ingenieros en formación, ¿cuál es el primer paso para adentrar? Eh, ¿Cuál es el primer paso para que no escuche la, la, la. ¿Cuál es el primer paso para adentrarnos al mundo de la inteligencia artificial? El primer paso, yo creo que eh, la metodología de la programación, ¿no? Como tal, es eh, saber abstraer del mundo real las variables que vamos a, a, a, a identificar como, como interés, ¿no? Yo creo que eh, la resolución de problemas basados en computadora o basados en algoritmos, yo creo que por ahí podemos empezar. Luego podemos ver algunos cursos, eh, las plataformas que les mencioné, algunos cursos como introducción a, a la inteligencia artificial, introducción a los algoritmos basados en inteligencia, todo eso podemos eh, hacerlo. Pero yo creo que la base principal es la metodología de la programación, ¿no? Abstracción de de problemas del mundo real. Ok, gracias. Ahora me parece que hay que Leonardo Alvarado tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Este, bueno, eh, pues yo le quería preguntar algo similar, porque este, bueno, mi plan es, eh, yo estoy en ingeniería biomédica y me llama la atención toda esta parte de Big Data y de Machine Learning. Y bueno, el plan es, eh, pues, estudiar una maestría de ciencias de la computación en el CIMAT. Eh, yo la verdad preferiría tomarla presencial, pero si me quiero dedicar a esta parte, así como usted de aplicarlo a la, a la biomedicina, eh, ¿qué paso me recomendaría seguir después de eso? Mira, yo te recomiendo que tus directores de tesis, uno sea del área biomédica y el otro sea de computación. Esa combinación para mí es, eh, es lo mejor que, pudiera, que pudieras tener. Eh, particularmente, por ejemplo, yo soy eh, ingeniero en computación, pero yo siempre estoy colaborando con gente que es bioingeniero, ingeniero biomédico, médico, químico, bioquímico, ¿no? Porque esa, esa contraparte es la que enriquece en los proyectos. Entonces, eh, si tú estás en el área de biomédica, me dijiste, entonces búscate dos directores de tesis o, o dos directoras de tesis en donde uno sea del área biomédica y el otro sea del área de computación. Ok, muchas gracias. Por... La siguiente pregunta es, ¿Cuál es la diferencia entre involucrarse en inteligencia artificial aplicada a medicina en un ambiente de investigación académico a hacerlo dentro de una empresa? Ay, Es, es, es interesantísima esa pregunta. Me encanta. Yo creo que todos los, los que nos dedicamos a la, a la academia eh, quisiéramos tener también la oportunidad de hacerlo en la industria. Eh, los tiempos son diferentes, entonces si todos los investigadores, tanto de la industria como de la academia, nos enfocáramos a eh, resolver problemas de la región, yo creo que sería eh, fabuloso. Siempre la empresa o la industria va a un ritmo muy acelerado, diferente al, al, al, al que va la, la academia. Pero yo creo que no es, no es malo ni uno ni otro, ¿no? Yo creo que haciendo proyectos eh, en conjunto podríamos lograr eh, mejores avances. Entonces, eh, existen proyectos a nivel nacional en donde de alguna manera se obligan eh, a, a nivel este, gobierno a que se involucren las empresas con, las, con, la, con la academia y la academia con la empresa. Entonces, de ahí surgen muy buenos proyectos. Pero yo creo que este, para resolver problemas eh, de la región o nacionales, ¿no? Obviamente, este, sería una, una mancuerna muy, muy buena, ¿no? Este, estar colaborando los dos, las dos áreas. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿tiene alguna recomendación sobre bi bibliografía de inteligencia artificial o alguna plataforma con la que podamos iniciar a aprender sobre esta rama? Híjole, pues, eh, otra vez, ¿no? Les, yo les recomiendo cursos en línea. Eh, hay muchísim, muchísimos libros, pero miren, ahora que, que todo, todo es mucho más rápido, mucho más fácil eh, de manera digital, yo les recomendaría este, cursos en línea, ¿no? Eh, más, más más que libros, porque los libros, bueno, ya, ya este, traen conceptos donde donde van a eh, aprender lo, lo que es la inteligencia artificial, lo que es machine learning. Pero en realidad, los cursos, o ustedes en, en, en, entrar a, a Python, ¿no? Este, para programar, yo creo que ahí aprenden muchísimo, muchísimo. Ok, muchísimas gracias. En su opinión, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la inteligencia artificial para que crezca en México? Otra, otra pregunta difícil. Este, eh, uno de los retos es poder eh, tener esa relación con las personas que generan los datos. ¿no? En el área médica, nos, nos hemos acercado a los hospitales, por ejemplo, y es, ha sido un poco difícil que se pueda compartir la información, ¿no? Si, si la, la inteligencia artificial no es nada sin datos, hay, hay, ese es un hecho. Entonces, ¿quién genera los datos? Las personas, los sistemas. Si esa información no se comparte y no se analiza y no se utiliza para generar los modelos, pues no vamos a, a, a avanzar. Entonces, yo creo que una, una, una relación muy estrecha entre las instituciones de salud públicas y privadas con los científicos dedicados a, a, a, a llevar a cabo este, modelos ¿no? o, con inteligencia artificial, esa sería la, la, la respuesta, ¿no? Eh, el, el, el estar abiertos a, la, a, las, eh, a las nuevas Estrategias, un, un, un, un médico en algún momento este, nos decía, eh, en, en, una, en una reunión que tuvimos este, eh, en, uno, en uno de los hospitales, nos decía, ¿cómo crees que yo te voy a dar mi, mi información? ¿Me vas a quitar el trabajo? Porque tu algoritmo va, va, va a hacer todo, yo no te voy a ayudar. Entonces, muchas veces ese es, ese es el, el mayor reto, ¿no? Eh, convencer a las personas a que no estamos, no les vamos a quitar el trabajo, vamos a ayudar a que sean mejores resultados, ¿no? Mejores tomas de decisiones. Pero, bueno, yo creo que aquí en México mmm, hay otros retos, ¿no? En el sistema de salud, los sistemas a, al interior que se llevan, pues a veces son nada más internos, ¿no? No podemos acceder a ellos y si, y si accedemos este pues va a ser este, muy bueno muy bueno para, para poder eh, este, llevar a cabo todo, todo esto no al final estamos haciendo investigación estamos eh, queriendo proponer nuevas soluciones a los a los problemas eh, este, de, de la región y bueno yo creo que en la medida que avancemos en estas colaboraciones interdisciplinarias va a ser este pues en la medida que, que tengamos más avance no Ok, gracias. Eh, ¿Cuál es el área de la medicina? ¿Cuál es el área de la medicina que se ve más beneficiada por el machine learning el día de hoy? ¿Y cuál de estas aplicaciones nos recomendaría enfocarnos? Yo creo que el análisis de imágenes biomédicas, yo creo que es el, es, es el área que más eh, se ha trabajado porque, bueno, hay muchísima información y, y, y el análisis digital, eh, el procesamiento digital de, de imágenes eh, no es un tema de, de machine learning, es un tema que se ha investigado por muchísimos años, nada más que ahora las técnicas nuevas son las, las que se utilizan para, para hacer procesamiento. Eh, Podemos pensar también en, en, en, en, no, en otros datos, no solamente las imágenes, ¿no? Eh, veíamos un ejemplo de videos, eso es un poquito, se requiere más poder computacional, ¿no? Para entrenar, entrenar los modelos, aunque después en tiempo real sea este, poco el requerimiento computacional que se, que se requiere. Pero hay, hay otro tipo de, de, de, de, de, de problemas que se, pueden, que se pueden resolver, por ejemplo, eh, bueno, este que les presenté, ¿no? El de toser, ¿no? Este, registrar este, ese sonido en un, con un teléfono celular para detectar COVID-19 a personas asintomáticas. Esa es una, una aplicación extremadamente útil y que no es invasiva, que, que es muy, muy este, barata, ¿no? Eh, este, hay otro, hay otro tipo de aplicaciones, por ejemplo el registro de voz cuando bueno para detectar de manera temprana problemas neurológicos eh, se ha descubierto últimamente hay algunos artículos en donde este, con el registro de la voz no por ejemplo eh, la letra a no decirla no sé cierto tiempo por varias veces eh, el registro para una persona cuando, por ejemplo, va a desarrollar algún problema neurológico, se puede detectar a tiempo, ¿no? Es, es, es, o mucho antes de que aparezcan las, los síntomas que, que ya este, son, son irreversibles, el daño, el, el daño en el cerebro es irreversible. ¿no? Entonces, hay, hay, hay muchas aplicaciones, no solamente de, de imágenes, sino también de... de este, de voz, ¿no? este, de datos eh, de otro tipo, no solamente imágenes. Podemos también trabajar con eso. Okay, muchas gracias. ¿Qué programas utiliza para hacer los análisis de datos y para procesarlos? Bueno, ahorita el, el, el, el programa por, por excelencia es Python. Eh, si ustedes son buenos en Python, van a tener... Mucho trabajo, muchachos. Háganse expertos en Python, este, luego también en Julia, ¿no? Pero más allá de, de cualquier lenguaje de programación, yo, yo nuevamente les recomiendo eh, la metodología de la programación. Si saben abstraer eh, este, los datos de un problema, no sé si ustedes recuerdan seguramente cuando les enseñaban a sumar, restar, multiplicar, dividir. Y luego les ponían un texto, ¿no? Juanito tiene tres manzanas y, y, y, y, bueno, esa información tuvieron que hacer una abstracción para poder dar una respuesta. Eso mismo, eso mismo es lo que yo les recomiendo. No solamente hacer sumas y restas, sino saber interpretar un problema. Ok, me parece que hay otra pregunta. No, ya no. Entonces, bueno, doctora Dora, no me queda más que agradecerle nuevamente por parte de la IEEE, EMS, UNAM y de las agrupaciones por acompañarnos en este último día de seis días por los seis años de la aprobación de ingeniería en sistemas biomédicos y compartir con nosotras esta interesante ponencia con la que cerramos este evento con broche de oro. Muchísimas gracias por su tiempo y. Pues nada, les doy gracias a todos y todas por seguirnos y por ver esta conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero, yo quiero hacer una, una, una mención especial. Realmente eh, eh, jóvenes tan entusiastas como ustedes que organizan de manera independiente este tipo de eventos, que se animan a invitar a las personas que que tienen una organización una, y una comunicación entre ustedes, a mí me parece que son eh, de lo mejor. Yo los felicito y les agradezco nuevamente su invitación. Y cuando ustedes estén este, eh, listos o, o que el mundo esté listo para, para movernos, y, y yo les invito a que nos visiten aquí a la, a la universidad también, aquí en Ensenada, eh, para, para poder convivir y para poder... Este, Tener esas, esas relaciones en donde se hacen muchos eh, proyectos interdisciplinarios eh, que, que se llevan a cabo y que se pueden resolver muchos problemas de nuestro, de nuestro país, de nuestro, de nuestro estado y de nuestra ciudad. Eh, nuevamente, felicidades y muchísimas gracias por, por su invitación. Muchísimas gracias. Le daré la palabra a Carlos Alfredo Mejía para que clausure formalmente el evento. Doctora, nuevamente muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta última ponencia de seis días por los seis años de ingeniería en sistemas biomédicos y siendo las 2.57 del día 12 de diciembre del 2020, damos por clausurada este, este evento de seis días, en el cual quisimos hablar eh, a, nuestra, a nuestra audiencia, a los alumnos de ingeniería en sistemas biomédicos de la importancia que tiene esta carrera, de la importancia que tiene la ingeniería biomédica a nivel nacional, a nivel internacional. Y a través de la unión de las tres agrupaciones estudiantiles con el apoyo del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, quisimos mostrar cómo es este, apoyando a todos de nuestro, desde nuestras perspectivas, podemos lograr mucho más y mejores cosas. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Sigan atentos a las redes de IEEE, UNAM EMS, el capítulo estudiantil SOMIF UNAM, y a través de las redes de SOSBI, Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos, así como las del Departamento porque seguramente tendremos muchas más actividades que serán seguramente de su interés. Muchas gracias y que sigan síganse cuidando. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. The recording has stopped.